Fra Francis. Santo cómo decirle amado. Lo bueno de eso es que no se atreve mira, a ver. Francis, mira, saludar a Marcel Sánchez. De aquí sí, de San Francisco, que sí. dice. Felicidades por el programa. Siempre lo veo aunque no comente. Y dice ella que le parece ah, okay. que, son muy, el, el que todos son muy, somos muy inteligentes. Dice ella. Y gracias, sobre todo, Maciel. tienen una visión ética y que hablan con justicia. Saludo a mi sí. primo Francis Rodríguez. ¿Será Maciel? Francis, ¿será Maciel, ah, Maxi, no, ¿será Maciel, Maciel la Sánchez? hija de, de, de, de Manuel? No, Sánchez? La, no la, la magistrada. No. ¿no? Ah, okay, no. Okay. ok. La hija de José, mi primo. Ah, Ajá, okay, sal, ok, Saludo ya. para Maciel. Gracias, Amado. Eso es. De sabios, eh, reconocer. <risa> <risa> ah, qué bien, lo asumió bien. Pero claro, no te un tigreaje de abogado. <risa> <risa> <risa> <risa> Miren, señores, entre todos estos eventos que estamos mirando a raíz de del 5 de julio, ciertamente que subyace una pregunta sobre todo a uno de los partidos que conservó el poder por tantos años y que ha tenido situaciones que lo han colocado no solamente como el partido mayoritario sino como el partido en el poder y es que la cuestionante hoy es ¿qué les pasó a quienes propiciaron reducir menguar o tratar de menguar la trayectoria política de quien sostuvo después de Juan Bosch la presidencia y liderazgo del partido de la liberación dominicana, me refiero a Leonel Fernández pero mucha gente que aún está en ese PLD que quedó no ha entendido que ningún ser humano si entiende lo que es el tema dignidad, autorrespeto, ¿verdad? Permitiría que con él, para conservar alguna postura de ser una persona que no es controver que controversial, de que no pelea internamente, se podría pensar que Leonel debía de permanecer callado sumiso a lo que se había diseñado desde el propio partido y poder para que este no se presentara nunca jamás a otras elecciones eso bastó hoy en el periódico Listín Diario sale un, un interesante artículo del ex vicepresidente de la república Rafael Alburquerque que lo titula lo estoy buscando por aquí, se me perdió, lo tenía y el celular me apagó, me, me traicionó la... Se titula, se titula, qué lástima Danilo. Yo les invito para que muchas, muchas personas comprendan... ¿De quién es el...? De Rafael Abruquero. Ok. Qué lástima Danilo, se titula. Okay, listo. Hoy 15 de julio, listín diario, léanlo. Para que se comprenda... Y no se procure sacarle ahora partida a una realidad que dio origen el pueblo dominicano el 5 de julio y que el que había anunciado semanas o días antes el propio presidente de la república actual y saliente de que un partido dividido no gana, ¿lo recuerdan? Ese ganó una foto que me enseñaron entonces cuando eso sucede en un país que la cantidad de información hace que una noticia releve la otra se puede perder ah bueno ahí, ahí está, gracias óyeme por este, este más eh, eh, espectacular, gracias ahí está en este artículo que titula Rafael Alburquerque, qué lástima Danilo, él hace referencia al desarrollo económico y progreso que desde la crisis 2004 había levantado con el trabajo y la pericia estatal al país y lo libró de una segunda crisis que ya no era interna sino mundial en el 2008 y que erróneamente mucha gente ha creído que quien tenía la razón es el que lo llevó a perder. Pues miren, desen cuenta que quien tenía la razón es el que procuró la unidad por siempre de ese partido y aguantó con tesón todos los embates que tuvo que aguantar desde que el día que Danilo... Felicitó a Leonel Díaz que habló el primer discurso que dio cuando ganó que le, que le agradecía al presidente y líder del partido, Leonel Fernández Quien se había ocupado de su candidatura Más que la propia candidatura de Leonel En el 12, señores Que meses después Hacía alusión de que había recibido un maletín lleno de facturas Y que de forma errónea y Malzana le habían indirgado aquel déficit de 184 mil millones de pesos, producto de que cuando vio que el candidato de su partido no subía de 23, se empeñó en desplegar aquellas carreteras y vías importantes del turismo y formalizaba el aumento de la tarjeta solidaridad y demás. Es decir, implicó una inversión por encima de la capacidad económica que del momento demandaba y se convirtió en un déficit. ¿Pero para qué? Para que ganara Danilo. Y eso es una injusticia no reconocerlo. Ahora, tenía el pueblo dominicano la capacidad de sostener que toda esa ampliación de inversión no se repartió como se hizo ahora se invirtió para hacer la infraestructura que hoy tenemos, que ya me imagino, Luis Abinader tendrá que reformar y sobre todo darle mantenimiento, porque no se dio mantenimiento aquí en este país. Entonces, creo que deben darle una lecturita a lo que ha dicho, a lo que ha referido, porque esto compete más, al orden interno del PLD para que comprendan por qué perdieron. Y que los aires de cambio, como ya se ha dicho aquí en el programa, produzcan los bienes sociales que ha de requerir el pueblo de una forma distinta y más transparente. Yo estimo que con la fórmula que está utilizando y lo que ha dicho Luis Abinader de que tendría una comunicación transparente con el pueblo dominicano y lo está haciendo está rompiendo todo el esquema tradicional de hacer comunicación estatal de hecho, él está asumiendo su propia imagen de comunicación desde el Estado o pre pronunciar, ¿verdad? antes de llegar a, a matrimonio y ya lo tenemos con Bukele, es que se llama, Nayib. como un Nayib. referente, Bukele. que de ahí ha nombrado y ha cancelado gente, vía desde el Twitter, vía Twitter. Que lo criticaron muchísimo por eso. Pero es una herramienta del hoy y que ha puesto en condiciones de cercanía con el pueblo ah. a quienes somos hoy gobernados, y no lo veo mal. Lo veo bien, porque recuérdense que yo fui un crítico ferviente de que para gobernar un país, si hay algo que le es vedado, que no le es permitido a ningún presidente, es sostener el silencio como mecanismo de gobierno. Porque no nos indica la visión, ni sus principios, ni sus ideales frente a temas fundamentales que hoy estamos clamando y se lo estamos pidiendo, la verdad que al nuevo presidente. Pero la verdad que debemos bajarle algo porque ahora le estamos cargando todo lo que queremos sí. a, a, al nuevo presidente. Sí. Y, y creo que como ya todo es sabido, la infraestructura estatal depende de muchos ingredientes. Ya los primeros lo ha colocado y hay uno que a mí me afecta o me preocupa. Es el de la Rafael Álvarez. Roberto, Roberto. Roberto Álvarez quien por años mantuvo una posición contraria a lo de la sostenibilidad de la soberanía nacional y referente a la nacionalidad dominicana un canciller lleva la política exterior dominicana y es la política del presidente de la república tampoco un canciller tiene la libertad y facultad para ejercerla por sí solo Ahora, ciertamente que el que está hoy fue producto de la política. Y qué bueno que venga a la Cancillería un hombre diplomático, que es lo que corresponde. Ahora, sus ideales y principios relacionados con Soro y con un grupo de individuos que han pensado siempre con, de Haití como que República Dominicana tiene que cargar con eso, es un error. Y espero que respete la función. Y que sea vigilado por el propio Estado, por el propio presidente, si no concita la verdadera atención a los temas migratorios respecto a la política migratoria de República Dominicana y Haití, no por ser Haití, sino por la presión que ejerce una migración, una inmigración irregular y sin, y sin ningún control, porque es un tema de supervivencia. Y tomando en cuenta la pandemia, me imagino que es una situación de Estado el preservar la frontera, más allá de lo que ha dicho el señor Álvarez, que él aspira a haber derribado, a poder derribar la decisión 168, que, oigan esto, eso lo dijo el actual canciller, no siendo canciller, porque todavía no lo es. Que la 168 del Tribunal Constitucional le devuelva la nacionalidad a tanta gente que se la quitaron. Y no hay cosa más falsa y errónea que esa. Bien. <coughs> Mira, el tema también está en que el, can el canciller no maneja la política migratoria. No, sino de la, la, de la, la, de la política de... exterior. Del, del Exacto, Estado. pero no la migratoria. Eso es una ventaja. Aunque déjame decirte una cosa. Yo pienso que en algún momento la República Dominicana tendrá que sentarse a analizar ese tema migratorio a calzón quitado. Sin apasionamiento, sin sí politiquería. Pero no tenemos aquí, toda la infraestructura no, no, aquí legal. No, se, no, aquí no se ha hecho. Aquí sí. es que se ha, lo que ha habido es politiquería de un lado y del otro. Hay grupos que viven de eso. Le pagan en euros y dólares entonces, para que mantengan una política entonces, de. De promoción tendremos, de, de, la, de, la, de, la, de la Unión. Tendremos que sentarlo como también tendremos que sentarnos un día para revisar la historia y determinar quién hizo qué cosa en la República Dominicana. Es verdad, estoy de acuerdo. Óyeme, aquí se dice, por no ejemplo, yo te digo una cosa, una de las cosas que yo no le perdono a Juan Pablo Duarte, haberse negado a asumir la presidencia de la República cuando se le entregó, cuando bueno. llegó de Curazao, son las circunstancias no, ah, cada hombre ah, tiene su propio pero eso es el producto de lo que nosotros vemos hoy, que ha pasado el país se ha debatido en la lucha entre liberales y conservadores y si él el liberal hubiese iniciado el gobierno probablemente este país tuviera probablemente, digo yo, tuviera por otra vía pero bueno, a propósito de Juan Pablo Duarte... ¿Eso es elucubración cobración? Un día, como, sí, un día hoy como hoy falleció. Falleció, ¿eh? mandé la imagen. En a... Caracas, Venezuela Resuelto. 876. 766. 766. Anoten ese dato ahí, dónde murió Juan Pablo Duarte y cuáles Así fueron es. sus últimas palabras. ¿Qué dice la, la Abraham? 63. Ah, mientras no se escarmiente a los traidores, ¿verdad? En razón de esa frase le decía a Álvarez no que tenga cuidado. Acérca, Acércale un chin para acá. Decir chau. lo que realmente él dijo cuando, cuando Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Así es. 63, ¿Cómo lo fue él? A los 63 años murió nuestro héroe él? de la patria. Lo, eh, lo voy a decir así de manera llana lo asquerosiaron, lo persiguieron y después claro. que sacrificó su vida y la de su familia no, y, su y todos sus bienes y la de su familia Se lo hicieron salir que... corriendo a morirse allá eh, eh, eh, en la pobre, maseria. tirado y abandonado en Venezuela así es lo resalta, y o... lo resalta Balaguer en y su y libro a... El Cristo de la Libertad diciendo, tierra ingrata no poseerás mis huesos. Aunque... Okay. Eh, eh, frustrado con la República Dominicana por los traidores que somos. Eso fue lo que por dijo que somos. Duarte en su última palabra. Pero sí, pero sí hay una cosa. Muchos otros fueron exiliados y volvieron. El caso de Sánchez. Entro por Haití porque no tengo otro sitio por donde traer. Si alguien pregunta cuál es mi nombre, dígale que yo soy la bandera nacional. Sí. O sea, ese prefirió morir como mueren los héroes frente al pelotón de fusilamiento no critico a Duarte con esto pero él decidió morir como un héroe Francisco de Rosario Sánchez que no tiene la posición que históricamente le tiene Duarte porque era un morenito caco malo, sí. hijo de una relación eh, eh, extramarital de don Narciso Sánchez, su papá con Olaya del Rosario sí. o sea, que era una lavandera o sea, ¿Tenemos... hay que ver la historia en su justa dimensión puede verla una Me... yo le había pedido a Juárez la una opinión Rico, tanto, y me la mandó ok vamos a dar llamada sí, y después te hablamos buen día hola sí, si, buen día sí, buenos días le hablo a Fernández ¿cómo están ustedes? muy bien muy bien Fernández viendo el programa que está bien jugoso ¿eh, no? muchas gracias hablando, eh, para hacer este tema para ver si usted me da una gran al nuevo cívico porque está demasiado lento con algo que, que, que ¿Con qué? ¿Con qué? Con el trabajo que tiene que desempeñar hoy en día. que Lo que Ale dejó por hacer, que lo termine y que Carlos la a Sí, es una obligación. Talento, Siquio. Es una obligación darle continuidad. Sí, yo creo que él, ya yo creo que ya él, ya como otro gallo que está bien topado, que ya no. Yo creo que este periodo va a ser el último de él. No puede que topiado. utopía bien. Para que están cargo. Porque están en marchado lento, hay mucha basura. Sí, sí. Yo creo que hay mucho desorden en la ciudad. No es. Hay... Muchos negocios todavía trabajando en la calle. Para ver si se pone la pila con eso. Yo la, bueno, la Espero que se ponga la pila. Usted me da un tema de largaditas ahí. Sí. Porque, porque está en marchado lento. Ya empezamos Pero con los temas municipales. El, eh, Prodía, está, bien, tú. ¿Tú? Muchas gracias. ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes gracias. Bien, bien. Mira, yeah, gracias, Alameda. Decía amiga. yo que antes de yo iniciar el tema de, del canciller, quise tocar a Juárez Castillo. Y no me había dado cuenta que mientras yo estaba en mi tema, me mandó algo que él, post, que él tuiteó. Dice, procedente y oportuna declaración, nuevo canciller, Roberto Álvarez, cumplirá fielmente lo que dice nuestra constitución tema previas críticas a la sentencia tema de previas críticas a la sentencia 168 que era la, en el momento que yo me refería pero parece que rectificó y dio una declaración diciendo quedó cerrado con la ley 16914 los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en República Dominicana no adquieren la nacionalidad dominicana me mandó la contesta. bien <risa> bueno, vámonos a llamar, una llamada telefónica adelante. Buenos días. Buen día. Un poco te ríes. Buenos días. Cosando <risa> con WhatsApp que voy a leer. <risa> okay.